Buenos días compañeras y compañeros, hace casi 40 años en los inicios de la transición existía en nuestro país un potente movimiento obrero, un movimiento obrero que fue capaz de arrancar importantes victorias a los empresarios y al Estado. 40 años después las continuas reformas laborales de los gobiernos del PSOE y del PP no han puesto en la situación en la que estamos. Han conseguido que tengamos una tasa de precariedad y de paro que duplica la de la media de la Unión Europea. Hay unos índices de pobreza que no tienen similitud en todo el mundo occidental. Esto es lo que han conseguido las continuas reformas laborales de los últimos 40 años. Pero conseguir esto no lo ha resultado fácil. Para conseguir que los contratos estables y con buenas condiciones se conviertan en, esta... en contratos precarios y de mala calidad y de salarios de miseria le ha costado muchos cambios legislativos. Han dado todo tipo de facilidades para que los empresarios contraten como quieran, a tiempo parcial, por día, por hora. ¿Qué han conseguido con todo eso? Que hoy, de cada 10 contratos, 9 sean contratos precarios. Han conseguido que de los 20 millones de asalariados que hay en este país, la mitad estemos deambulando entre el paro y la precariedad. También han hecho reformas. En el despido. ¿Para qué? Para conseguir un despido libre. Para conseguir que los, los empresarios puedan despedir a quien quiera y cuando quiera. Y que cada vez les resulte más barato. Todavía no es gratis, pero casi. Todas esas reformas de despido han conseguido que, por ejemplo, esta semana veamos a los bancos, a esos mismos bancos que el gobierno les regaló cientos de miles de millones. Salís con toda la poca vergüenza del mundo. A anunciar a la misma vez que nos dicen que han duplicado sus beneficios que van a despedir a miles de sus trabajadores y lo pueden hacer gracias a esas reformas laborales. Ellos saben también que los trabajadores cuando están desprotegidos son mucho más manejables y más dóciles. Por eso uno de sus principales objetivos ha sido cargarse el sistema de protección social. En 40 años pasamos de un sistema de protección por desempleo, donde por seis meses de trabajo tenías derecho a 18 meses de prestación, a un sistema de desempleo en el que te exigen un año de cotización para cuatro meses de desempleo y cobrando menos. Ellos saben que ese es uno de los sistemas de manejar a los trabajadores mejor. Otro de sus objetivos prioritarios ha sido el sistema público de pensiones. Desde el año 85 que empezó la primera reforma de las pensiones no han parado. Y no han parado y no paran todavía. ¿Por qué? Porque los bancos y las grandes aseguradoras quieren hacer negocio con las pensiones privadas, con los fondos de pensión. Y para conseguirlo primero tienen que cargarse el sistema público de pensiones. Por eso no paran de aumentar la edad de jubilación, de aumentar los requisitos, de reducir la cantidad. Y ahora están en peligro una vez más. Quieren ir ahora por las prestaciones de viudedad quieren ir a por los que se jubilan antes de tiempo como si se jubilaran porque quieren y esto cuando tenemos a la mitad de nuestros jóvenes en el paro esto es lo que han hecho estas reformas laborales desmantelar los derechos laborales, recortar las prestaciones sociales, disminuir las pensiones y en esta situación estábamos cuando vino la crisis estafa del año 2008. Una crisis que provocó que millones de trabajadores perdiéramos nuestro trabajo, que provocó que cientos de miles de familias perdieran su casa. Una crisis que todavía hoy hay muchos trabajadores sufriendo las consecuencias. Y cuando apenas estábamos empezando a respirar, a recuperarnos un poco de esa situación, se nos presenta esta dramática crisis sanitaria. Una crisis sanitaria que derivó casi de manera inmediata en una crisis económica y social. Una crisis económica que según muchos expertos va a producir mucho más dolor, mucho más sufrimiento, incluso muchas más muertes que la propia pandemia. La ONU dice que en este año de pandemia hay 500 millones de personas que han entrado en la pobreza. Nos han dicho que 120 millones de personas han entrado en la pobreza extrema y que cada día la cifra de personas que se incrementan en esa otra dramática pandemia de la que los medios de comunicación no quieren hablar, que es la pandemia del hambre, se va a incrementar de manera dramática el número de personas que van a morir de hambre. En nuestro país es verdad que no, la situación no es tan dramática como para que la gente se muera de hambre, pero también tiene, está teniendo un fuerte impacto la crisis. Tenemos medio millón de parados más, tenemos 80.0. mil personas más que han entrado en la pobreza, han vuelto las cajas del hambre. Es verdad, sí, que los ERTE y todo eso que han dado en llamada el escudo social han impedido que nos encontremos en una situación tan dramática como la que estuvimos en el año 2012 o 2013. Pero es verdad que esas medidas son claramente insuficientes, son claramente insuficientes y lo estamos viendo día a día. Y estamos viendo cómo los que más lo sufren son los mismos de siempre. Los que trabajan en la economía sumergida, las empleadas de hogar, los que tienen contratos precarios. Estamos viendo también cómo miles de empresas han tenido que cerrar, Pero también hemos visto muchísimas empresas que se están aprovechando de manera descarada de la pandemia. Para reducir plantilla, para quitarse en el medio a los trabajadores más díscolos, para imponer condiciones más leoninas aún. Se están aprovechando. Por eso resulta extraño, un poco extraño, que en una situación de tantísimos abusos patronales, en una situación donde se está incrementando la precariedad, el paro y la pobreza, con un gobierno que ha sido este año incapaz de subir ni un céntimo de salario mínimo, que es incapaz de cumplir su promesa, de derrogar la reforma laboral, de derrogar la reforma de las pensiones, que no está cumpliendo ninguna de sus promesas, y no hay nadie que se mueva. ¿Cómo es posible que haya tanta apatía, tanta resignación, tanta desmovilización? Yo creo, compañeros y compañeras, que el conjunto de los trabajadores deberíamos hacer un profundo, una profunda reflexión autocrítica. Y especialmente el movimiento sindical alternativo. Porque creo que no estamos respondiendo a la altura de las circunstancias. Es verdad que la élite capitalista lleva muchísimos años intentando convencernos de que los sindicatos son una entelequia del pasado. Es verdad que llevan muchos años promoviendo el individualismo y la desorganización, pero también es verdad y nunca tan evidente como ahora que los sindicatos son más necesarios que nunca, que es más necesario que nunca que nos organicemos y que creemos espacios unitarios de lucha, porque es la manera, única manera de salir de esto. Los que sí están organizados y superorganizados son ellos. Los dueños de los bancos, de las multinacionales y de los grandes fondos de inversión, esos que se reúnen en el foro del DABO o en las reuniones anuales del Club Bilderberg, que tienen un ejército de profesionales de todas las materias, estudiando cómo cumplen sus objetivos, las mejores estrategias para cumplirlo, eso sí están organizados. Y esos no han tenido ningún problema en reconocer públicamente que la pandemia para ellos no es un problema, sino que es una oportunidad. Una oportunidad para acelerar sus planes. Y en esos planes tampoco se cortan de exponerlo. Ellos nos dicen que en esta nueva era del capitalismo, en la Cuarta Revolución Industrial, en el gran reinicio del capitalismo, en este capitalismo de la era digital, la ingeniería robótica, la ingeniería artificial va a provocar que le sobremos millones de trabajadores. Lo que tienen preparado para la mayoría de los trabajadores es lo que está pasando ya en la banca. despidos masivos. Piensan que en esta década pueden deshacerse de la mitad de los trabajadores. Y, y, y el futuro que piensan para nosotros es que vivamos con una renta de subsistencia. En ese capitalismo de la hipervigilancia, en ese totalitarismo del mercado que sueñan las élites empresariales, es una sociedad donde habría menos libertad, menos democracia, porque cada vez de manera más abierta y menos disimulada, las corporaciones financieras y quienes las dirigen van a ir sustituyendo a los estados y a los políticos. Compañeras y compañeros, estamos todavía a tiempo de revertir esto. Estamos a tiempo de construir un mundo mejor, pero para ello solo hay un camino. Unidad, organización y lucha. Salud y ánimo.